Se ha estado haciendo. Vamos a ver qué nos dicen la gente en la calle a través de nuestro reportero estrella, Arismendi Antigua, adelante. Sí, muchísimas gracias. El Ministerio de Educación anunció que para mañana inicia la segunda fase del año escolar en esta modalidad a distancia. En el día de hoy nosotros abordamos a los padres para ver qué están preparados, están ante este nuevo año escolar. Veamos. Si ha tenido conocimiento le digo, pero no no tengo conocimiento. Porque tengo el niño mío en el colegio y no me dice nada. Yo me ha tocado más trabajo a mí que.. No. <ríe> porque yo mismo sé que tengo que estar ayudándolo y, y es un poquito incómodo. Pero está preparado ya para retornar a la, a la Todavía no, porque faltan los cuadernillos. Entregarnos cuadernillos. Solo eso. Claro que sí. Entonces de la máxima protección que pueda. Gracias a Dios. ¿Desde cuándo está preparado? están preparados? Están preparados. Yo estaba en el sector privado. Sí, ya están preparados. La, la eh, ¿Con la nueva modalidad a, eh, a distancia? Sí. Entonces, Ajá, sí están preparados. Ajá. Sí, Estos jóvenes están listos. Ya tienen todas sus cosas planchadas y organizadas y ready. Pienso que sí, que ya está preparado para el regreso a clase. Pero desde la casa, porque no se puede ir ahora a la escuela. Hay que cuidarse. Todavía yo no creo que estén preparados, ¿no? Porque esto se ha atendido mal y no se puede llevar a los niños. Yo no llevo niños. Bueno, tú sabes que el único problema de eso es que en todos los hogares donde hay niños que estudian, no tienen un equipo para estudiar, pero de que van a comenzar, van a comenzar. Eh, sí, ya ellos están preparados para eso. Estamos esperando que, que inicie la clase para que los muchachos estudien. Mañana, si Dios quiere. ¿Está preparada? Claro que sí. sí no tengo información. ¿Está preparada para eso? El... Claro que sí. ¿Todo ready? Ya están están en eso, están trabajando en eso. Sí, ya lo mío es tan grande, pero están en eso. Ya están <ríe> sí. en la onda. Ya están en la onda, sí. Sí, sí siempre y cuando sea virtual. <ríe> sí, bueno, sí, creo que sí, deberían estar listos, pero de igual forma, tú sabes cómo está ahorita la situación, que se ha empeorado nuevamente. Claro que sí, pero tienen que cuidarse mucho. Ponerse su mascarilla y la distancia y todo eso. Lograron ustedes escuchar las reacciones de algunos padres, algunos de esos fueron sorprendidos, ni siquiera eh, estaban al tanto de que la docencia iniciaba en el día de mañana. Sin embargo, otros aseguraron que estaban completamente listos para el retorno a la nueva modalidad a distancia. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.